Gracias, nos encontramos en este momento en el Liceo de Cidia Pepín aquí en San Francisco de Macorís donde los estudiantes están manifestando, exigiendo varias reivindicaciones entre estas, están exigiendo un frise, también eh, un personal médico profesores y el arreglo de la cancha vamos a escuchar a un estudiante sobre las diferentes problemáticas que hay en este centro educativo que no, que falta leche, leche, la, falta frise y la leche la están dando caliente, así no se puede dar caliente, no se puede dar porque mucha gente se está enfermando y los pan duros, viejos, falta medicina, falta profesores, arreglar la cancha, falta todo eso, faltan varias cosas que aquí debe de, de, de arreglarlo y, y, y salimos a la calle para que para ver si nos reciben eso. Así es que se encuentra el Liceo de Silvia Pepín en este día, donde los estudiantes se están manifestando, exigiendo reivindicaciones para este centro educativo. Miren, como ustedes pueden observar, eh, han incendiado pues, neumáticos, han tirado han basura en la calle aquí, en la periferia del Liceo. Todo lo que tengo hasta el momento, más adelante, continúo con ustedes para darles más informaciones de lo que está ocurriendo en el Liceo Hercilia Pepín de San Francisco de Macorís.